Digamos que hay que hoy por hoy no se pueden, este, eh, no pueden ser reemplazadas, hay que seguir buscando alternativas y hay que conocer muy bien esto que vos decías respecto al tema del límite máximo de residuos, la residualidad y demás, para no satanizar y ponernos en un extremo que, que no, me parece que no, en esto, no estamos en condiciones de hacerlo en este momento, pero me parece bien, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer este, Andrea, ¿vos querés hacer algún comentario sobre la tesis? Que el año termino te vamos a invitar a que. un no, no resultados. porque está trabajando mucho para ver qué, qué sintetiza el durazno durante toda la etapa de formación del fruto y qué pasa con el fosfito, si tiene un efecto o no, porque lo, el tema es que todas estas alternativas se venden y a veces son muy caras, entonces para comprarla tenemos que estar segura si realmente tienen el efecto que están diciendo pues. si no, este... Pero bueno, toda la gente que come que está acá está bueno que haga sus propios ensayos y que lo, más adelante los podamos compartir. Eh, una, el aceite de NIMS eh, utilizado, eh, así, de, así. La de latina. La de exactamente. ¿El comportamiento es bueno? ¿Lo han probado? ¿Lo probaste? Nosotros vamos a, vamos a mostrar ese tema la, con el tema de horticultura. Porque yo de, en, en fruticultura no, no tengo experiencia. No sé, Gonzalo, si vos querés contar algo. Sí, tenemos ensayos en, en minador y en mosca blanca, anduvo bien, pero no se diferenciaba mucho de. Eh, que tenemos algunos ensayos en cítrico con minador y mosca blanca, y andaba bien, pero no era de los mejores productos tampoco. Había encontrado hasta el 70%, una cosa así. Porque había una empresa, creo que integración química, ¿no? integración química, que creo que trabajaba con aceite de nim más la siladantina, digamos, le agregaba, digamos, al respecto de trabajar como un herbicida, ¿no? También, eh, digamos, no el, sí el, el aceite de nim no trae la asadicción. Sí, pero le agregaba mayor cantidad, ah, le agregaba, no. lo suplementaba como para aumentar el porcentaje de. de como la, para tener una acción mayor de como el herbicida. Sí, pero ese, ese formulado no lo conozco. Bueno, les hago una pregunta. ¿Quieren que hagamos un corto recreo y después escuchamos la charla de tema? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un recreo con...